Aseguran es poco el dinero circulante en las calles, en comparación con otros años en donde el producto a la época navideña se apreciaba un mayor dinamismo en el sector comercio. Está duro para mí, está duro, porque yo no tengo trabajo, no tengo nada. Y por eso yo ando siempre en el medio buscando un trabajo, pero no hay. No, todo está, está que, que, que todo está parado, que Navidad Navidad a ver. Ellos no hay Navidad, ¿de qué? A Navidad. Oye, si, si los ladrones están cogiendo un sector. Bueno, yo nunca lo hubiera visto así, una vida tan mala como esta, no, no, hay, no hay divisa, no hay nada. Mi amigo, muy mal, usted está mirando lo que hay, no hay dinero en la calle, no hay nada, así que es muy mal. No hay nada, mala, eso es todo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.